Hola amigo, amiga craneana, hoy estoy aquí muy contento para describirte una canción, me dice la gerencia, pero voy a hacer dos canciones que me emocionan, que me identifico con ellas. La primera canción se llama Puente, que es de Gustavo Cerati. Las frases de, de, de Gustavo Cerati me, me encantan, sobre todo esa frase que dice, hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras, a mí. Me fascina cómo usa, cómo usa las metáforas Herati, me, me fascinan las figuras poéticas que él crea. Me identifico mucho con su manera de ver y de escribir, porque yo escribo como... Digo, no, obviamente no parecido, él es otra cosa, pero yo me gusta escribir mucho así. Me encanta ese tipo de figuras y, y, me, y me, me, me causa mucha emoción escuchar esa canción de Puente me hace recordar muchas cosas cuando cuando empezaba a tocar con otra banda y a grabar otro disco nuevo y el camino durante tantos años, me identifico mucho otra canción que me está próxima o ya a lo mejor si lo ven ya esto adelantado por salir o ya saliendo, es una canción de nosotros de Cráneo, eh, que se llama Espejismo, que escribí eh, esta canción habla de cómo uno sublima los recuerdos, las vivencias y como uno está creando su propia historia y como uno crea su realidad tus ¿no? recuerdos eh, pesan mucho y marcan tu vida y para otras personas no son tanto porque ellos no lo están viviendo ¿no? eh, siempre uno quiere eh, vea lo que quiere mirar y la realidad es lo que uno es y lo que uno piensa y lo que uno crea me identifico muchísimo con esa letra Escúchenla con mucho cuidado, se llama Espejismo, viene en el nuevo disco de Cranium. Y bueno muchachos, estas son las dos canciones que me identifican, que me hacen sentir. Obviamente hay muchas canciones, de The Led Zeppelin, Straight to Heaven, The Battle of Evermore, también de Led Zeppelin, Dion de Black Sabbath. Pero estas dos son las que se me vienen a la mente inmediatamente. Muchísimas gracias, por favor suscríbete, estoy muy emocionado porque estoy hablando de algo que me encanta, suscríbete a nuestro canal, da like, campanita para que te sigan llegando notificaciones de lo que estamos haciendo, muchísimas gracias por ver esto, la verdad lo apreciamos muchísimo, nos vemos muy pronto, adiós, gracias por todo.